Buenas tardes a todos y todas, buenos días a, a los que nos escucháis desde América Latina, que sé que sois eh, bastantes. Eh, mi nombre es Mar Rivero, soy responsable de conocimiento en Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Eh, y en nombre de Ongawa quiero daros la bienvenida a este seminario virtual sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, eh, que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras esta durante la próxima hora y media eh, y en el que han colaborado John eh, Water Professional y lo hemos, eh, lo hemos podido hacer muchas gracias a la Comunidad de Madrid, al aporte de la Comunidad de Madrid. Eh, precisamente de, eh, la Comunidad de Madrid nos pide como parte de la normativa que nos aplica grabar este, este seminario así que cuando habéis entrado habéis um, todos leído la, el aviso de que se está grabando, espero que no haya ningún problema. El objetivo de este, de este seminario es eh, nada más que profundizar ¿no? en el conocimiento de, de los derechos humanos al agua y al saneamiento, de qué es lo que implica que el agua y el saneamiento sean derechos humanos. Y vamos a hacerlo a través del análisis de casos reales, de experiencias reales, eh, que, que nos hemos ido encontrando en el ámbito urbano. Eh, si bien la experiencia de Ongawa está basada en sus más de 30 años de experiencia, en entornos rurales, en este caso hemos querido centrarnos en, en entornos, en realidades del entorno urbano eh, porque a veces es más difícil, ¿no? incluso, identificar eh, cuando se están vulnerando los derechos humanos al agua y al saneamiento en, en estos entornos. ¿no? Eh, Ongawa, como os digo, lleva 30 años trabajando en países, eh, en áreas rurales empobrecidas. Y ahí es como muy evidente, no cuando trabajamos en nuestros proyectos en Senegal, Tanzania, Mozambique, también en Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, vemos casos eh, flagrantes ¿no? de, de violación de los derechos humanos por falta de acceso, por falta de disponibilidad, pero es eh, quizás más complicado no tener esas miradas, esas gafas para que nos ayuden a mirar la realidad del, del sector del agua y el saneamiento desde, la, desde una clave de Derechos Humanos en, en entornos eh, no, no, no tan, tan claros. ¿no? Eh, bueno, simplemente invitaros a, a, a seguirnos a través de la próxima hora y media. Eh, yo creo que vamos a aprender mucho de los expertos y expertas que, que van a ayudarnos en ese análisis de casos. Y bueno, sin más, doy la palabra a Marina Jiménez Galindo, que es la vicepresidenta de Young Water Professionals y que nos va a dar unas palabras de, de bienvenida. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos, buenos días. Antes de nada, quisiera dar las gracias en nombre de todos los Young Water Professionals, UNAGUA y a la Comunidad de Madrid por contar con nosotros en esta iniciativa. Los Young Water, para que nos conozcáis, aquellos que no han escuchado de nosotros, somos una red de jóvenes del sector del agua que dependemos de IGUA y AEAS cuya misión principal tenemos eh, conseguir el desarrollo profesional, reconocimiento y visibilidad de todos nuestros miembros, consiguiendo mejorar nuestras competencias y fomentar la formación en todos los ámbitos del sector. En este caso vemos fundamental que los futuros profesionales del agua, los Young Water, conozcamos y tengamos toda la formación posible sobre los derechos humanos, el agua y el saneamiento y más desde una perspectiva práctica. No queríamos perder esta oportunidad de colaboración y participación activa, dentro de la cual eh, nuestra compañera Sara, Sara Sánchez va a intervenir con una in interesante charla. Añadir que la colaboración con de viene desde hace tiempo, por ejemplo en el congreso que hicimos en Madrid, los Young Water, o la participación de su presidente en una de nuestras reuniones que hacemos habitualmente dentro de la red. Así que espero que sea el principio de futuras colaboraciones y que podamos seguir aprendiendo con vosotros. Así que muchísimas gracias de nuevo y espero que podáis disfrutar de este seminario. Muchísimas gracias Marina. Eh, pues sin más pasamos a contar un poquito la estructura del, del seminario para que os vayáis haciendo una idea de lo que tenemos preparado para la próxima hora y media. ¿no? Después de esta breve bienvenida eh, vamos a compartir con nosotros una introducción a los derechos humanos al agua y al saneamiento eh, para conocer, para tener un poco las claves que nos van a permitir ese análisis de casos prácticos que es el, el centro ¿no? del, del webinario de, de hoy y para el que hemos invitado a cuatro expertos y expertas que nos van a compartir experiencias eh, desde barrios marginales, de, como es el tema del gallinero en la Comunidad de Madrid Pasando por el concepto de asequibilidad, de lo que implica y conocer algunos instrumentos eh, para que nos ayuden ¿no? a contribuir a, a garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento. Analizando cómo la Agenda 2030 nos invita a no dejar a nadie atrás también en agua y saneamiento. Y finalizando con una intervención sobre el derecho humano al saneamiento, mmm, concretamente la gestión de la, de la higiene menstrual. Son temas eh, que están ahora mismo encima de la mesa eh, y creo que nos van a, ser muy, que nos van a ayudar ¿no? a, a, a entender mejor eh, lo que se espera de los profesionales del agua y el saneamiento en clave de derechos humanos. ¿no? Entonces, finalmente, vamos a compartir con vosotros, eh, al final de las presentaciones, eh, unos ejemplos de cómo desde la ciudadanía se exigen eh, los derechos humanos al agua y el saneamiento. Hemos encontrado varias experiencias, algunas más exitosas que otras, pero bueno, el, el, lo que queríamos mostrar con ellas es cómo la sociedad se organiza eh, para demandar, para exigir a los gobiernos, que son eh, al fin y al cabo los eh, garantistas, mayores garantistas de los derechos humanos en el agua de saneamiento, ese disfrute ¿no? de los derechos humanos. Y por último vamos a abrir un espacio de participación que esperamos que no sea menor de lo que está aquí pensado, 15 minutos, tampoco queremos alargarnos mucho, pero sí que queremos dar eh, ¿no? un, un espacio para que compartáis con nosotros en el chat eh, vuestras dudas, vuestras preguntas a cualquiera de los ponentes y nosotros se las, eh, se las, eh, se las eh, hacemos llegar. Para ello podéis empezar desde ya, a, a ¿no? si os surge alguna duda o algún comentario podéis compartirlo en el chat y si no, bueno, pues como sabéis en cuanto acabemos de proyectar los vídeos que tenemos preparados, pues se va a abrir el chat y podéis ahí compartir vuestras preguntas pues sin más pasamos a os voy a compartir mi pantalla y pasamos a a esta introducción, ¿no? a compartir con vosotros y vosotras esta introducción a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, vamos a centrarnos en cuál ha sido el camino ¿no? hacia el reconocimiento de Naciones Unidas, cómo ha progresado, ¿no? Su avanzado en el camino de reconocimiento y cuál es el contenido normativo. ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que los profesionales y los profesionales del agua y saneamiento tenemos que tener bien presente eh, para, para saber si nuestro trabajo del día a día, en nuestro ámbito ya sea de elaboración de políticas, ya sea de proveer, proveer la gestión de servicio, eh, desde, una, desde el ámbito de la cooperación, desde la enseñanza, sea cual sea, ¿no? Eh, que nos ayude a, a analizar esa, ese trabajo en nuestro día a día desde los derechos humanos. Muy bien. Bueno, pues sí. Si... Yendo al principio, si analizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, esa que veis allí, eh, aprobada pues, por Naciones Unidas ya hace muchos años, no vais a encontrar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, realmente eh, lo que sí que va a aparecer ahí es se es establece el derecho a la vida y eh, concretamente el derecho a disfrutar de un nivel de vida digno, ¿no? Pero desde entonces, eh, los órganos de Naciones Unidas responsables de desarrollar, de explicar, de matizar los derechos humanos, han concluido que el agua es un elemento esencial para la vida, para garantizar la vida humana y la salud de los ecosistemas. Es imprescindible para asegurar un desarrollo humano sostenible y además es una condición previa, fundamental, para garantizar otros derechos humanos. Derechos humanos que tienen que ver con esa vida digna de la que hablábamos, eh, derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la vida digna. Pero por otra parte estamos viendo que el agua es un recurso limitado, frágil y cada vez más escaso, que resulta estratégico para muchos sectores productivos, si no decimos todos, estamos hablando desde la energía, eh, la industria, la agricultura, incluso el turismo. ¿no? Eh, y no siempre la demanda, la disponibilidad del recurso no siempre cubre todas las demandas. ¿no? Para todos los usos, eh, lo que da lugar a una competencia creciente por el recurso y más si tenemos en cuenta pues, el, ¿no? la aceleración de, del cambio climático que tiene en el agua el centro de, de sus consecuencias, tanto por exceso como por su defecto o por su variabilidad. ¿no? También el crecimiento de la población y su urbanización y con ello pues, las demandas de agua para cubrir todas estas necesidades de abastecimiento, alimentación, bienes de consumo, etc. Eh, lleva a una situación complicada. ¿no? Por su parte, el saneamiento vemos que es eh, imprescindible para garantizar la dignidad humana y la salud de todas las personas, eh, lo que hemos um, vuelto a comprobar de nuevo eh, no, por, por la situación derivada de la pandemia de la COVID, ¿no? lo importante que ha sido y que es el saneamiento y la promoción de la higiene. Por todo esto, teniendo esto en cuenta, esta situación, el acceso al agua como consumo Humano bajo el derecho internacional y reconocerlo como un derecho humano, priorizando su uso frente a cualquier otro. ¿no? El derecho humano, así, eh, el derecho humano al agua, garantiza el acceso al agua segura en cantidad suficiente para garantizar el uso personal y doméstico de forma asequible económicamente y aceptable culturalmente para todos y todas las personas. Si tuviéramos que eh, identificar eh, ¿no? unos hitos eh, importantes en el proceso del reconocimiento de los derechos humanos al agua y saneamiento por Naciones Unidas, tenemos que retrocedernos a 1977, que es la primera vez que aparece ¿no? el, la mención del agua como derecho humano en una declaración de una conferencia internacional. ¿no? Esto ocurrió en Mar de Plata, en Argentina, eh, pues como os digo, en el año 77, que ya se empieza a hablar de, ¿no? de la necesidad del derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para las necesidades básicas. Pero no es hasta el 2002 cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, define, ¿no? aclara el contenido y las implicaciones legales del derecho humano al agua y establece una definición en función de las cinco categorías o criterios fundamentales que vamos a ver más adelante. Eh, en 2010 ¿no? es el año en el que la Asamblea General de Naciones Unidas eh, aprueba la resolución en la que se confiere al agua estatus eh, de derecho humano. ¿no? Eh, además, ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos aprueba por eh, consenso, ¿no? Esta, aprueba otra resolución eh, en el mismo sentido. Eh, hasta este momento, el saneamiento se ha considerado como un elemento implícito dentro del derecho humano al agua. ¿no? Pero en 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una nueva resolución reconociendo el saneamiento como un derecho humano independiente del derecho humano al agua, pero íntimamente relacionado. Con esta decisión, el saneamiento y la higiene se sitúan, pasan a estar situados al mismo nivel de importancia que el agua. ¿no? Lo que nos va a permitir darle una visibilidad a este último y a sus especificidades eh, que requieren realmente pues, de medidas y aproximaciones muy distintas a las del agua y que siempre había quedado en un segundo plano. No hay más que ver la, no, la, la evaluación de los objetivos de, de, del milenio, ¿no? cómo el saneamiento queda como una de las grandes asignaturas pendientes de, de la humanidad. Y por último, reconocer el gran espaldarazo que le da las Naciones Unidas al derecho, a los derechos humanos al agua y al saneamiento con la aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no me refiero solo a asignar, no a reconocer un, uno de los objetivos específicos en relación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, el, el ODS 6, en el que su primera meta, su meta 1 y meta 2, eh, se fundamentan ¿no? en, en, en lo que exigen los derechos humanos al agua y al saneamiento. Sino que si nos revisamos, y queréis, es un poco anecdótico, ¿no? pero si queréis revisar eh, el preámbulo ¿no? de, de esta declaración, vais a encontrar una referencia a un único derecho humano, en este caso a dos: ¿no? al derecho humano al agua y al derecho humano al saneamiento, ¿no? como un compromiso internacional de, de, de realización de estos derechos. ¿no? Es un tema, una curiosidad interesante. ¿no? Bueno, pero vamos al, al lío, ¿no? ¿qué significa que el, el agua es un derecho humano? Bueno, pues concretamente Naciones Unidas nos dice que el derecho humano al agua garantiza a todas las personas sin discriminación agua para los usos personales y domésticos en cantidad suficiente, segura, aceptable, accesible, cultural y económicamente. De aquí extraemos esas categorías de las que hablábamos, esos criterios normativos que van a ser ¿no? los estándares que deberemos cumplir cuando queremos cumplir plenamente con el derecho humano al agua. Estamos hablando de disponibilidad. ¿no? El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, que es el, el, los usos que protege ¿no? el, el derecho internacional. Estamos hablando de, de agua para consumo, para saneamiento, para la colada, para la preparación de alimentos, para la higiene personal y doméstica... Eh, apenas un 5% de todo el agua ¿no? que, que de, de un país, mm, a esta asignación de agua es la que debe con, eh, concederse prioridad ¿no? y es a lo que denominamos ese, ese mínimo vital ¿no? que debemos disponer todas las personas. Hablamos también de, del criterio de accesibilidad, de manera que el agua debe estar, tiene que estar al alcance físico de todos, de toda la población, de todos los sectores de la población, en cada hogar, pero también en cada institución educativa, lugar de trabajo o en las cercanías inmediatas de aquellos sitios donde las personas pasan tiempo. ¿no? Eh, y además, las instalaciones, el diseño debe eh, facilitar de responder a las necesidades de los diferentes grupos, no, no solamente a una mayoría, sino a todos. ¿no? Hablamos también de asequibilidad, que es uno de los criterios que puede llevar a más confusión. Estamos hablando de que no es, solo, no es solamente importante el disponer de la infraestructura, sino que todas las personas tienen que tener quien poder, poder pagar ese servicio y ese acceso a las infraestructuras sin comprometer los demás bienes y servicios básicos que puedan tener acceso a, a esos otros eh, derechos humanos. ¿no? De manera que ninguna persona pueda verse privada del derecho al agua debido a razones económicas. Por otra parte, tenemos el, el criterio de calidad imprescindible ya que el 80% de, de las enfermedades de origen hídrico en los países en desarrollo, por ejemplo, pues eso, tienen, tienen que ver con, con la calidad del agua. Eh, debemos eh, proveer un agua libre de sustancias químicas nocivas, de microorganismos patógenos, de sustancias radioactivas, eh, cualquier cosa que sea perjudicial para la salud a corto y a largo plazo. Y por último, pero no menos importante, la aceptabilidad, de manera que el agua que se suministre eh, no disuada de su consumo, no es fundamental. ¿Qué significa el derecho humano al saneamiento? Bueno, pues en una línea muy, muy similar Naciones Unidas eh, establece eh, la, la definición ¿no? del derecho humano al saneamiento. Quizás con la peculiaridad de que ahora mismo, eh, en este momento, estamos hablando de un sistema, ¿no? un sistema. Naciones Unidas habla de saneamiento como el sistema integral ¿no? de recogida, transporte, tratamiento, eliminación o reutilización de las escritas humanas y la correspondiente promoción de la higiene. Y lo define como el derecho humano que garantiza a todas las personas sin discriminación una solución física y económicamente accesible en todas las esferas de la vida de forma segura, higiénica, social y culturalmente aceptable de manera que proporcione privacidad y garantice la dignidad de todos. Igualmente de esa definición extraemos los criterios normativos que eh, a lo largo de los años se ha ido ¿no? matizando y, y, y abordando. ¿no? Eh, en concreto la disponibilidad nos habla de un número suficiente de instalaciones de saneamiento en todas las esferas de la vida, es decir, en el interior o en las inmediaciones del hogar, pero también en aquellos espacios públicos, espacios abiertos o espacios de retención, espacios de donde eh, no, las personas pasan eh, un largo tiempo, están obligadas a pasar un largo tiempo. De la misma manera, el criterio de accesibilidad nos habla de la distancia a, a la que puede, ¿no? no debe estar la instalación de saneamiento a una distancia eh, muy, muy lejana, de manera que ese acceso sea, sea real y sea seguro. Eh, que nos garantice poder usarlo. Por supuesto, también hablamos de asequibilidad, es decir, que los costos tanto directos como indirectos de los servicios de saneamiento estén al alcance de todos y que no, eh, eh, no condicione, ¿no? No, no comprometa el ejercicio de otros derechos humanos a, a las personas. Eh, tenemos el criterio de seguridad. Estamos hablando de seguridad tanto en la instalación de saneamiento propiamente dicha, como en las prácticas de higiene. Y aceptabilidad, eh, de manera que todas las instalaciones y los servicios de saneamiento sean ¿no? aceptables desde el punto de vista cultural eh, y, y, y, y es social, ¿no? eh, lo que implica muchas veces pues, tener eh, a menudo instalaciones separadas entre hombres y mujeres, en los lugares públicos, y en las escuelas, etcétera. Bueno, cada uno de estos criterios está eh, sustentado ¿no? en unas definiciones eh, que, bueno, que por falta de tiempo por querer. ¿no? Ex, exprimir, ¿no? tener un poco una primera aproximación a, a, a los elementos más clave, pues no vamos a, a profundizar mucho más. Pero sí es interesante ¿no? tener eso, eso en mente. ¿no? Y otra cosa más, eh, los derechos humanos al agua y al saneamiento pertenecen a lo que en Naciones Unidas se denomina derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Estos derechos eh, tienen unas, eh, unos principios que son comunes a todos ellos, unos principios transversales que resultan fundamentales a la hora de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Estamos hablando del principio de universalidad, de manera que todas las personas tienen el derecho al agua, al saneamiento y a la higiene en cualquier lugar del mundo. El principio de igualdad y no discriminación fundamental para asegurarnos de que los servicios se prestan sin discriminación a cualquier persona, independientemente de su género, su edad, su etnia, pero también de su capacidad económica, del lugar de residencia, de su situación migratoria, de su nacionalidad o de cualquier otro factor. Importantísimo también el, el principio de, de participación eh, de manera que todas las personas tengan derecho a participar en los procesos y en las cuestiones que les atañen en, en relación a, a los servicios de agua y saneamiento. Estamos hablando desde políticas públicas a los modelos de gestión de su servicio a la forma ¿no? eh, en la que se va a proveer el diseño de las infraestructuras cuando eso, es, eso es, eh, y, y impacta ¿no? en la manera en la que van a verse eh, garantizados sus derechos humanos y esa participación debe ser activa, libre y significativa, de manera que haya una capacidad real de incidir en las decisiones. No estamos hablando de una consulta, no estamos hablando de eh, que solo que esté ahí la información, sino que realmente se abra esos canales de participación. Otros principios también importantísimos, transparencia y rendición de cuentas, eh, acceso a información, sostenibilidad para asegurar que los, los, tanto los servicios de agua como los recursos hídricos sean eh, sostenibles, se pueda disfrutar de ellos tanto ahora como eh, las generaciones futuras. ¿no? Y por último, un criterio también importantísimo como es el de la realización progresiva, eh, ya que bueno, Naciones Unidas es consciente de que la plena realización de estos derechos que hemos llamado económicos, sociales y culturales no se consigue eh, de un momento a otro, no ocurre como los otros derechos denominados eh, civiles y políticos, como por ejemplo el, el voto, ¿no? el, la libre expresión o el acceso a la justicia, o son, son derechos que, que se pueden, ¿no? eh, eh, se promulga una ley y se, concede, se, se garantiza el derecho. ¿no? Bueno, es más complejo, pero para esto, para los derechos económicos, sociales y culturales se requiere tiempo y se requieren recursos y no están siempre disponibles. Y por lo tanto los estados están obligados a garantizar el disfrute de estos derechos de forma progresiva, avanzando ¿no? hacia ese objetivo con la máxima celeridad y eficiencia, ¿no? destinando para ello el máximo de recursos disponibles. Esto es a lo que están obligados los, los estados, ¿no? Y por lo tanto hay una doble vía de trabajo y es una, avanzar hacia el acceso universal tratando de llegar a todas las personas sin excepciones y por lo tanto tomando medidas rápidas y efectivas para atender a los que carecen de servicios y en paralelo avanzar hacia mejores niveles de servicio ¿no? de manera de que se cumplan plenamente todos estos estándares que hemos visto antes de los derechos humanos al agua y saneamiento. Esto lo que nos lleva es a establecer ¿no? una hoja de ruta en la que se prioricen a las personas que se están quedando atrás, ya que si seguimos con las formas tradicionales de hacer, podemos estar perpetuando ese modelo de desigualdades que puede no ser... Eh, que, que, que no nos demos cuenta de que se está haciendo, no, no es obvio, pero si seguimos eh, ¿no? centrando las inversiones en mejorar los niveles de servicio para aquellos que ya lo tienen, eh, aumentaremos esa brecha de acceso con los que todavía no lo tienen. ¿no? Esto, esta gráfica que os comparto aquí eh, es un, eh, una gráfica muy conocida, utilizada ¿no? en la medición de los indicadores de del acceso al agua y el saneamiento eh, utilizada por el, por el programa de monitoreo conjunto de la OMS y de UNICEF en el que no, nos dejan claro que si queremos llegar al 2030 con las metas cumplidas deberemos hacer un esfuerzo especial en la atención a los grupos desfavorecidos ¿no? y principalmente este, eh, este webinar eh, lo que queríamos era focalizarnos ¿no? en la identificación de esos grupos desfavorecidos, esas personas que se están quedando atrás. Eh, teniendo en cuenta, teniendo claro que por un lado tenemos a los estados que son los realmente los titulares de obligaciones, son aquellos, eh, no, aquellos que han firmado los tratados de, internacionales y por lo tanto han asumido esa obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos pero que también hay otros actores que somos pues, las, los que trabajamos en el sector, las personas que estamos vinculadas tanto a la cooperación al desarrollo como a la gestión de los servicios, como a las eh, empresas de ingeniería, en las universidades, etcétera, eh, que tenemos una responsabilidad ¿no? y que tenemos esa corresponsabilidad con los estados para asegurarnos, para garantizar a todos y especialmente a las personas más vulnerables eh, estos derechos en las claves que, que os acabo de compartir. Bueno, pues hasta aquí estas primeras pinceladas para eh, realmente entrar a conocer, analizar los casos eh, que vamos a presentaros a continuación. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a invitar a Celia Fernández Ayer, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid y que nos va a hablar de vamos a ayudarnos a analizar el caso de la barriada marginal del gallinero en, situada a las afueras de la, de, de, de, de la ciudad de madrid dentro de la comunidad eh, y analizar cuál es el rol de los diferentes actores en la resolución no de esta o el afrontar la, a la hora de abordaje de esta situación pues celia muchísimas gracias por, por compartirnos eh, este caso y adelante muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Mar, y bueno, a todos los organizadores eh, por esta sesión, que parece que tiene bastante, bastante gente, o sea que está muy bien, eh, porque a estas alturas ya, yo creo que en general, estamos como muy cansados de, de hacer cosas por Zoom. Quiere decir que el tema, el tema ha, des, ha despertado interés y, y, y me alegro. ¿no? Bueno, yo eh, voy a, eh, a compartir... Eh, una experiencia eh, modesta, en mi opinión, pero bueno, que fue como una cosa que, que hicimos en Ongagua, eh, eh, no solo, sino con muchas otras organizaciones, eh, para tratar de poner solución a, a, este, a este problema que había en una barriada de Madrid. Para, que, para los que no conozcan, sobre todo la gente que está fuera de, de Madrid, El Gallinero es un poblado chabolista, que ahora mismo ya no está porque se ha realojado a la gente, pero hace unos años, cuando hicimos este trabajo, eh, bueno, pues es que estaba a 10 minutos de donde yo trabajo, en Vallecas, o sea, que, es que está por la carretera de Valencia, pegado a la ciudad de Madrid, ¿vale? Entonces era un, eh, un poblado de alrededor de unas 400 personas, eh, sobre todo eran eh, gitanos rumanos, y vivían pues, en las condiciones que estáis viendo ahí, ¿no? Realmente, en chabolas, eh, bueno, pues eh, en muy malas condiciones, rodeados de, de basura, o sea, parecía un vertedero aquello, ¿no? Y sin, por supuesto, sin agua corriente, sin servicios de saneamiento. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues era un problema de salud pública, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad es que nosotros... Eh, en Ongagua no conocíamos eh, la situación en el gallinero hasta que bueno pues participamos en unas jornadas que hubo sobre en Zaragoza sobre exigir el derecho humano al agua y entonces una profesora Blanca Gómez Bengoechea de comillas eh, compartió eh, bueno, un estudio que habían hecho, eh, puedes pasar Alberto, porque creo que el estudio está enlazado en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente más, bueno, luego lo vemos, ¿no? este, ¿no? El de Save the Children, eh, un estudio sobre, bueno, pues sobre la situación de los derechos humanos en el gallinero desde el punto de vista de los niños. Entonces, es muy, muy, muy recomendable esta publicación porque... Es muy ligera y muy fácil de leer y es muy gráfica. Son dibujos de los niños y frases que dicen los niños sobre cómo los ratones se comen a sus hermanos pequeños por la noche. Porque no, allí, sin servicios de agua, eh, el tema de los ratones y etcétera bueno era eh, muy frecuente. Entonces, eh, bueno una cosa que llamaba mucho la atención es esa sensación de vulnerabilidad que tenían los niños eh, bueno pues que al no tener agua corriente, cuando iban al colegio, muchas veces les eh, apartaban, no les dejaban jugar al fútbol porque iban sucios. ¿no? O sea que, bueno, eran cosas así eh, que están muy bien escritas y muy bien contadas en el, en el informe, que ya os digo que os, os recomiendo mucho, y que, bueno, pues no, la verdad es que nos llamaron mucho la atención. Entonces nos invitó Blanca a, a visitar el Gallina, nos fuimos Elena y yo, Elena va a hablar después, y, y bueno, a la vista de lo que vimos allí vamos a ir a la perspectiva anterior, Alberto, pues daban ganas de utilizar el kit de análisis de agua de, Antonio Manceo, de José Antonio Mancebo. A ver, aquí en la Politécnica tenemos un departamento de hidráulica liderado por un profesor muy buen amigo de todos nosotros y de, y de agua y ellos allí tienen un kit de análisis que utilizan bueno, pues por, por todo el mundo, ¿no? entonces la verdad es que daba ganas de llegar allí, allí en el Gallinero tenían un solo grifo a la entrada y entonces, bueno, pues analizar eh, la calidad de agua que había allí y después, bueno, pues eh, a lo mejor incluso financiar la instalación de, de váteres portátiles, ¿eh? pensaba yo. Es, decir, es lo primero que te sale no cuando eh, ves que realmente la situación es eh, tan, tan desesperada como, como era allí. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en Homba sí que teníamos ya una trayectoria de trabajo desde el enfoque de derechos humanos y una de las principales características de, de, del enfoque es precisamente... Eh, bueno pues la identificación de los, de los actores ¿no? vamos a pasar a la siguiente no a la otra más eh, y entonces los actores que tienen responsabilidades en cuestiones de agua eh, para el caso de, del gallinero estamos aquí eh, como ya decía Mar eh, yo lo voy a desarrollar un poquito más aquí eh, los principales titulares de obligaciones con respecto a este derecho y en general con respecto a los derechos humanos son los estados ¿vale? ahí, no, vamos a dejarlo ahí entonces, eh, bueno, eh, puede haber otros actores que tienen también otro tipo de obligaciones, morales, etcétera, eh, eh, pero bueno, en este caso era claro, era claro que el, el, el Estado era el que tenía y el Estado a cualquier nivel de descentralización. Nos tocaba hablar, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Eh, bueno, en aquel momento estaba Esperanza Aguirre, además, en el Ayuntamiento. Bueno, ¿cuáles eran las obligaciones de los titulares de obligaciones? ¿A cuáles son? Bueno, esto está... Eh, explicado eh, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos eh, y hay que tenerlo muy claro porque realmente el Estado debe de respetar, es decir, no puede interferir ni directa ni indirectamente en el ejercicio de un derecho, ¿no? eh, por otro lado tiene que proteger, es decir, tiene que impedir que terceros menoscaben el derecho, imaginaos el caso pues, de una empresa que contamina el agua, bueno, pues el Estado tiene que perseguir a la empresa y luego además tiene que cumplir, que es lo que aquí más aplicaría. ¿no? El Ayuntamiento de Madrid tenía obligación de, primero, facilitar, adoptar políticas, medidas que faciliten el, el, el ejercicio del derecho, promover el ejercicio del derecho a través de campañas de difusión, de educación, etcétera, Y después, eh, por último, proveer o garantizar el derecho en el sentido de que cuando eh, las personas por sí mismas, como en el caso del gallinero, no son capaces de hacer efectivo el, el derecho, el Estado tiene la obligación de hacerlo efectivo. Es decir, tiene la obligación de llevar, eh, pues como hacen otros sitios, eh, tanques de agua o cualquier otra solución que haga que la gente no tenga que estar eh, sufriendo esa vulneración de derechos eh, tan, tan, tan grande. ¿no? Entonces, bueno, pues le dimos una pensada. Y nos pusimos manos a la obra. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, básicamente eh, había actores que ya estaban allí eh, trabajando en el gallinero y nos pusimos a hablar con ellos. ¿no? La parroquia de San Carlos Borromeo, a través de la coordinadora de barrios, eh, esta profesora eh, blanca de, de comillas, eh, Cruz Roja, eh, eran organizaciones que estaban presentes en el gallinero. Eh, no estaban trabajando directamente la situación del, del agua, ¿eh? se estaban ocupando, por ejemplo, del tema del apoyo escolar y otras cosas, pero cuando hablamos con ellos sobre esta cuestión, bueno, pues eh, la verdad es que mmm, sí que conseguimos bastantes sinergias porque ellos estaban preocupados por la, por la situación. Entonces, eh, bueno, eh, aprovechando algunos materiales que ya había redactado eh, Blanca, desde comillas, eh, alertando al defensor del pueblo sobre la situación que había en Gallinero. Entonces, en, en Ombagua lo que eh, hicimos fue redactar un argumentario jurídico, eh, conseguimos firmas de eh, todas las instituciones que pudimos y lo trasladamos al, al ayuntamiento para, para hacer presión, ¿vale? La verdad que nunca tuvimos ningún tipo de contestación por parte del Ayuntamiento, pero sí que bueno fueron pasando los meses, hubo cambios en el Ayuntamiento de Madrid, cambios en el gobierno del Ayuntamiento y, eh, bueno, pues finalmente, eh, vamos a pasar a la otra diapositiva, eh, Alberto, eh, finalmente eh, se consiguieron cosas. Eh, Todavía no, no está resuelto el, el problema de los habitantes de, de Gallinero, que ahora están eh, dispersos por todo Madrid, pero, pero bueno, al menos eh, contribuimos pues, de la forma que mejor, que mejor supimos. En el momento, además de enviar la carta al Ayuntamiento, valoramos otras posibles líneas de actuación, como podrían ser estas que os ponemos aquí, ¿no? escribir al relator al que se llegó a escribir por parte de, de esta profesora de comillas que está muy, muy vinculada a, a la parroquia, se llegó también a, a, a pensar en el Defensor del Pueblo, al que se escribió. Se llegó a pensar en denunciar a Naciones Unidas aprovechando el protocolo facultativo PIDES, que es una herramienta eh, que tenemos disponible en España porque hemos ratificado este protocolo. Está la herramienta que permite la Carta Social Europea, la demanda en los tribunales. O sea que había muchas otras, eh, digamos, líneas de trabajo posibles. Pero bueno, eh, finalmente, ya vamos a la última diapositiva, lo que sucedió es que el Ayuntamiento de Madrid... Eh, primero, instaló unas fuentes de agua allí como solución provisional y comenzó las obras para instalar el, el saneamiento. Eh, y finalmente, viendo que la, eh, había problemas de titularidad eh, sobre los terrenos en los que estaba la gente de Gallinero, porque bueno, eran unos terrenos que pertenecían a una mancomunidad, eh, lo que se hizo fue realojar a los habitantes. Entonces, eh, bueno, pues desde la parroquia de San Carlos Borromeo ahora mismo se está haciendo un trabajo de seguimiento de toda esa gente se hizo un programa de televisión, tenéis ahí el enlace y se puede, se puede ver, y la verdad que es súper recomendable. Y entonces, bueno, pues ahí, eh, bueno pues básicamente, esta profesora de comillas lo que hace es plantear la situación que había de, de, de la gente cuando vivía en el gallinero y la situación que tienen ahora ¿eh? después del realojo, ¿vale? Eh, bueno, El realojo tampoco se ha hecho en la mejor de las, de las condiciones porque la gente está bastante dispersa, mucha gente no se quería realojar precisamente porque se perdían los lazos comunitarios, ¿no? pero bueno, eh, la situación está así ahora mismo y, y bueno, este es el caso que os queríamos contar, sobre todo para poner encima de la mesa pues, lo que decía Amar, ¿no? de cómo eh, realmente mmm, se puede vulnerar el derecho humano al agua no solo. En, en países con pocos recursos o del sur, sino también en, en Europa, ¿no? y Así que, bueno, esta es un poco la, la modesta contribución. Eh, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Celia por contarnos esta experiencia en la que has estado directamente involucrada eh, solamente para, para añadir que somos, tenemos conocimiento de la carta que le escribió el relator Leo Heller, el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el Agua y Saneamiento, al Ayuntamiento de Madrid explicándole cuáles eran sus obligaciones por si acaso no las tenía claras y diciéndole que actuará a la mayor brevedad posible ¿no? en estos temas. Y el Ayuntamiento de Madrid respondió eh, con un compromiso de hablar con el canal de Isabel II, ¿no? para, eh, que es el, en Madrid ¿no? la responsable de, de ese ámbito, para esa provisión que contaba Celia ¿no? de esos puntos de agua y de esas eh, instalaciones de saneamiento que estuvieron un tiempo, ¿no? Hasta antes, justo antes del, del realojo, pero bueno, llegaron por lo menos para los últimos meses para que esos niños ¿no? cambiaran al menos durante un tiempecito su, su imagen ¿no? de, de, de, de donde vivían. ¿no? Bueno, eh, lamentablemente de situaciones como esta del Gallinero se ven en muchos eh, entornos urbanos desarrollados, ¿no? hay muchas grandes ciudades que tienen en sus, en sus periferias eh, núcleos muy similares y bueno, sabemos que, ¿no? que a veces una, una denuncia o una exigencia, una movilización desde la sociedad civil pues puede llevar ¿no? a que los, los, los responsables, los, los titulares de obligaciones, eh, respondan ¿no? ante, ante eso Bueno, eh, pues muchísimas gracias Celia eh, vamos a dar paso a, a la segun al segundo caso eh, Elena de Luis que es investigadora y profesora de, de la Universidad Carlos III también de Madrid eh, que nos va a compartir eh, el concepto ¿no? la, de asequibilidad que es uno de los quizás más complejos de, que tiene que ver con los derechos humanos en agua y saneamiento, el porque nos lleva a mucha confusión ¿no? Eh, creo que es importante dedicarle este ratito que nos va a dedicar Elena para que nos dé un poco de luz a la hora de analizar este, este criterio. con el, ¿no? Eh, en, en, no sé si se va a centrar en el contexto de Latinoamérica, pero, pero en principio bueno, pues de, de una manera amplia. Muchas gracias, Elena, cuando quieras. Vale. Oye, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como tenemos poquito tiempo, yo sí que creo que es importante retomar algunas de las ideas que contabas, María del Mar, en la introducción y que además se vincula mucho con el concepto de asequibilidad, ¿verdad? Y es que eh, aún siendo ¿no? los derechos al agua y el saneamiento de realización progresiva, es importante tener en cuenta que eh, hay algunas obligaciones de carácter inmediato, como son garantizar el acceso a una cantidad mínima, ¿verdad?, que haga posible, digamos, la, la, la, la supervivencia la vida y luego también el concepto de no discriminación, ¿no? que también habéis profundizado un poquito antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante vincular este concepto de asequibilidad, es decir, ¿no? Que las personas puedan pagar y puedan acceder al agua, ¿no? Sin que eso comprometa, sin que el coste del servicio comprometa otros otros bienes o servicios también protegidos por el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, si, si, si la asequibilidad también la unimos al concepto de igualdad y no discriminación, esto implica que es necesario de alguna manera identificar ¿no? quiénes son aquellas personas más, más vulnerables, ¿no? que están en una situación más complicada ¿verdad? y que podrían tener estas dificultades de acceso y al mismo tiempo también identificar disparidades en el acceso. ¿verdad? Entonces, en este sentido yo creo que es importante, claro, cómo podemos hacer esto, ¿no? o sea, cómo podemos identificar a aquellas personas que de alguna manera tienen mayor situación de vulnerabilidad y, ¿Y cómo se está haciendo esto en los distintos países? ¿no? Bueno, pues es, eh, nosotros estu estuvimos analizando una serie de países fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? aunque por ejemplo Sudáfrica es uno de los países que sabemos ¿no? que ha incorporado el agua en la Constitución y de los primeros que, que también planteó el concepto de asequibilidad. ¿no? Pero yo me voy a centrar un poco en, en países de América Latina. Entonces, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que hay medidas muy diferentes para para garantizar esta asequibilidad. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, vimos pues, eh, en el caso de Ecuador o, o Uruguay, que sí tienen reconocido el derecho al agua y en las constituciones. ¿verdad? Eh, entonces, son medidas que están amparadas por las constituciones. ¿no? En otros casos, por ejemplo, Colombia. Colombia no tiene en su marco constitucional, digamos, la protección o la garantía del derecho al agua, pero sin embargo, toda su jurisprudencia y sobre todo la Corte Constitucional de Colombia, ha dado pasos muy importantes para plantear y para, de alguna manera, visibilizar también lo que implica la asequibilidad. ¿no? Entonces, eh, es también, yo creo, importante ver, por ejemplo, cómo, aunque a lo mejor no se establecen medidas específicas para garantizar el, la asequibilidad a los servicios de agua y saneamiento, si, por ejemplo, hay muchos países que incorporan marcos de protección social, ¿no? que tienen en cuenta la situación de personas en más vulnerables y entonces dentro de estos marcos de protección social, pues de alguna manera también se incorporan eh, los servicios de agua y saneamiento, a lo mejor también con servicios que tienen que ver con el pago de la electricidad, con el pago de otro tipo de, de suministros que se consideran básicos y esenciales. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta eh, que garantizar la asequibilidad se puede hacer a, a, a través de distintas medidas, o sea, la, la realidad también que nos encontramos es que es bastante diversa y entonces yo creo que es muy importante diferenciar, por un lado, programas de protección social que de alguna manera, por ejemplo, establecen eh, tarifas diferenciadas ¿no? en función de la población, que establecen a lo mejor determinadas bonificaciones, pero también hay países que están apostando por ya no solo llevarlo al marco de las políticas de protección social, sino que han implementado una serie de programas específicos eh, para hablar de esta cantidad mínima vital. ¿no? Ahora profundizaré un poquito en algunos, en algunos de los ejemplos. ¿no? Entonces, son programas que de alguna manera establecen una cantidad eh, que se considera mínima para garantizar este, este, esta cantidad, este consumo básico ¿no? para, para la vida. Y entonces, estos programas normalmente suministran esa cantidad con carácter de, de gratuidad para aquellas personas pertenecientes a colectivos, en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Eh, entonces, bueno, yo creo que es importante también insistir un poco en que en cualquier caso, bien sea a través de estos programas de protección social o bien sea a través de programas específicos, lo que se está de alguna manera garantizando es esta, esta cantidad básica, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que el concepto de asequibilidad ¿no? en la práctica se relaciona mucho con, con la cantidad, ¿no? Va asociada a una cantidad básica para para cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en el estudio que hicimos, precisamente, eh, bueno, veíamos que, por ejemplo, hay países que, eh, que establecen como una serie de descuentos progresivos en las tarifas, que en algunos casos puede llegar hasta un 70%, por ejemplo, en, en Colombia, ¿no? O sea, que son subsidios, digamos, que se establecen en los marcos tarifarios. Países como Costa Rica también lo que hacen es, y otros muchos países, establecer eh, subsidios cruzados, es decir, ¿no? eh, rentas que pueden pagar una tarifa más alta, de alguna manera apoyan a subsidiar rentas eh, más bajas. ¿no? Eh, hay otros países, por ejemplo, veíamos, como en el caso de Uruguay, que lo que establece es una cantidad, un precio fijo subvencionado directamente ¿no? para aquellas familias en situación vulnerable. ¿no? Y lo que me parece también importante, y, y me voy a centrar un poquito más, es también en, en estos programas que os decía, que son programas, eh, que se denominan, por ejemplo, en Colombia, programas de mínimo vital gratuito, ¿no? También porque yo creo que es un concepto que genera a veces como mucha confusión, ¿no? Y, y, y, y está también un poco como muy en, a veces, en los debates, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿El agua no tiene que ser gratis? Todo ese debate, ¿no? Entonces, el mínimo vital, al final, lo que está garantizando es que aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad tienen asegurado una cantidad mínima y de forma gratuita si es necesario, ¿no? Porque no pueden costear ese servicio. ¿no? Yo creo que Colombia es uno de los países que más ha apostado por este enfoque, digamos, de programa mínimo vital. ¿no? Y sí que es verdad que hay otros países, como pueden ser Chile, eh, Ecuador ¿no? o Uruguay, que establecen también medidas específicas que pueden llegar a financiar el 100%, pero para colectivos muy muy específicos. ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de los programas bueno, de Chile Solidario eh, o programas, por ejemplo, el subsidio por dignidad, ¿no?, que a lo mejor dirigido a pensionistas o a personas eh, bueno, pues que se consideran en especial vulnerabilidad, ¿verdad? Um, ya solo un poquito contaros también que a, a la hora, por ejemplo, de, de, de qué volúmenes, claro, si decimos que está asociado al volumen, qué volúmenes se están subsidiando, pues fundamentalmente estamos hablando de cantidades entre un 5 y un 6%, eh, perdón, metros cúbicos al mes, por ejemplo, en el caso de, de Colombia. Y en algunos casos, claro, se financia esa cantidad o se apoya esa cantidad a la familia o al hogar, y en otros casos, por ejemplo, el caso de Medellín es a la persona, ¿no? O sea, es decir, que se subsidian, por ejemplo, 2,5 metros cúbicos por persona al mes, lo cual en un hogar, por ejemplo, de cuatro personas, ¿no? Una media, por ejemplo, de Medellín, pues llegaría a 10 metros cúbicos por, por persona, ¿vale? Lo cual se considera una cantidad. Bueno, que estaría en torno a los 83 litros en el caso de Medellín, que sería uno de los, de los más altos. ¿vale? Eh, bueno, yo creo que también es importante que a la hora de determinar a qué población se dirige, pues claro, los distintos países establecen, bueno, distintas metodologías. Hay, hay algunos países que tienen incorporados unos sistemas de medición o caracterización socioeconómica de la población y entonces es fácil ver a qué estratos se le puede apoyar con este programa. Eh, lo cual también yo creo que nos lleva a, a, bueno, a esa necesidad de contar con datos desagregados, con datos desglosados, con buenos sistemas de indicadores que nos permitan ¿no? tener acceso un poco a, a esa información. ¿no? Porque en la medida que más datos tengamos, mejor podremos focalizar esas ayudas a la población en mayor vulnerabilidad. ¿vale? Eh, bueno, también yo creo que es importante que estos programas de mínimo vital normalmente se están financiando con cargo a presupuestos del Estado o del municipio, ¿no? En la mayoría de los, por ejemplo, de los casos de Colombia son los municipios, ¿no? Los que en el marco también de sus programas de protección social incorporan este programa de mínimo vital gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, algunos de los requisitos que se establecen es que se tiene que estar al, pago, al, al día, por ejemplo, en el pago de la factura. Si hay problemas, por ejemplo, de mora, pues se, se establece un acuerdo con la persona, con la familia. Entonces, bueno, es también significativo como por ejemplo el caso de Bogotá hace unos años, que también tiene un programa de mínimo vital en la capital, ¿verdad? Eh, ha establecido que, por ejemplo, no se debe condicionar a que la persona esté al cargo de, la, de todos los pagos, ¿no? Porque considera que eso iría en contra de, precisamente del derecho al agua y al saneamiento, ¿vale? De los derechos al agua y al saneamiento. Bueno, Elena, vamos y, terminando sí, porque, se nos yo, va porque no, te... si tienes ya, ya algún unas... No, ya con ah, esto con había, me... había sí. terminado, ¿no? Fenomenal. Uh -huh. uh -huh. Pues la verdad es que un panorama muy, muy completo ¿no? de, de las distintas herramientas o eh, no, diferentes programas de, que pueden ayudarnos a, a entender mejor la, de qué estamos hablando cuando hablamos de asequibilidad, ¿no? Pues muchas gracias, Elena. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pasamos al caso 3. Eh, para ello va a ser Alberto Guijarro. Eh, desde Oncagua, desde el área de conocimiento de Ongawa, que nos va a comentar ¿no? eh, que nos va a ayudar a identificar esos colectivos vulnerables que, no, que nos invita a la Agenda 2030 a no dejar atrás ¿no? y a entender dónde están y, y cómo podemos identificarlos. ¿no? Porque, bueno, como os comentaba al principio, hay veces que es muy obvio el no tener eh, acceso pero hay otras veces que es más, que es más complejo ¿no? estos, identificar estos colectivos, estos colectivos vulnerables. Cuando quieras, Alberto. Eh, nada. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Eh, voy, a, bueno, voy, a dar, eh, voy a presentar brevemente eh, un concepto que yo creo que está muy, muy, bueno, muy en boga en, en, en estas décadas de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el concepto de no dejar nadie atrás y concretamente en el ámbito del agua, el saneamiento y la higiene. En realidad voy a, voy a centrarme en dos, en dos ámbitos, por un lado en compartir algunas reflexiones acerca de qué entendemos eh, por no dejar nadie atrás en agua, saneamiento e higiene y también algunos aprendizajes que hemos tenido a partir de la experiencia de Ongawa a lo largo de, de estos años. Eh, bueno, decir que eh, no dejar a nadie atrás, eh, Bueno, como hemos dicho, eh, proviene del propio, de la propia Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un motor de la misma. Eh, concretamente, en el ámbito del agua y del saneamiento, eh, no dejar a nadie atrás eh, podría resumirse como llegar a las personas más vulnerables respecto a la situación de sus derechos humanos al agua y al saneamiento, y eh, combatiendo la discriminación y las desigualdades y abordando eh, sus, sus causas profundas. Y aquí es preciso señalar que debemos entender eh, a las personas vulnerables no como pobres en términos solo de ingresos eh, y riquezas, sino también refiriéndonos a otras situaciones de, de vulnerabilidad, eh, situaciones que en el caso del agua, saneamiento y higiene, por ejemplo, se refieren a aspectos como la igualdad de género, la discapacidad o la vida en zonas rurales. Pero eh, hay que tener en cuenta que hay diversos factores que pueden dar lugar a, a una discriminación. Puede ser, eh, por un lado, por aspectos de identidad de las personas, como es el caso de las mujeres que sufren discriminación por su género. Puede ser por las características de los colectivos a los que pertenece la gente, como ocurre, por ejemplo, con las minorías étnicas. También puede ser debido a las regiones en donde viven, como es el caso de las poblaciones rurales o de las poblaciones nómadas. No y bueno, señalar por supuesto que las discriminaciones pueden ser múltiples. Por ejemplo, sería el caso de una mujer que es indígena y que habita en una zona rural. Y esta multiplicidad de discriminación pues lo que hace es agravar las, las desigualdades. Y también debemos ser conscientes de que las personas y colectivos que están quedando atrás en agua y saneamiento no son visibles en las políticas y programas de, de desarrollo. Eh, generalmente están infrarrepresentadas por un lado, eh, pero es que además eh, no suelen ser consultadas por quienes tienen el poder y toman las decisiones y muchas veces ni siquiera aparecen en los datos y en los estudios oficiales. Y además a menudo todo esto pues, se ve agravado por estereotipos, por estigmas, por miedos que muchas veces pues, pueden ser incluso ampliamente aceptados dentro de las normas eh, sociales y culturales de, de la sociedad. Aquí Entonces, sí. ¿quiénes son las personas que están quedando atrás? Pues por un lado, decía, las personas eh, que viven en zonas rurales, eh, que son eh, personas que bueno, representan al, al 80% de, de la población sin acceso básico a al agua y, y a, a, al agua en este caso y a, del orden del 66 de las personas que, que no tienen acceso básico al sanidad. Pero hablamos de las mujeres y las niñas que representan al, al 50 de la población mundial. Hablamos de personas con discapacidad, de personas que huyen de sus hogares o por, eh, por conflictos o cuestiones ambientales, de tribus, nómadas, de pueblos indígenas. Es decir, estos y otros colectivos eh, son quienes están quedando atrás en el sector y el problema es que a menudo eh, no reflejan como deberían eh, no, su situación en, en estudios, en políticas o en proyectos. Veamos ahora algunas consideraciones a tener en cuenta para trabajar para no dejar nadie atrás. Eh, en, primer, en primer lugar, señalar que no es suficiente por, con construir pozos y letrinas, con invertir en un desarrollo normativo, regulatorio y de infraestructuras sino que es, es necesario impulsar iniciativas más amplias, iniciativas multisectoriales que se dirijan a grupos de población específicos y que aborden las causas de la, de la desigualdad y de la discriminación. Lo primero es entender quiénes y por qué están quedando atrás. Para ello es fundamental, eh, por un lado, eh, realizar un análisis de los datos de la información desglosada que dé información de personas y grupos que, que están quedando atrás. Eh, además es necesario eh, recabar información tanto cuantitativa, como es el caso por ejemplo del número de personas especialmente vulnerables que no tienen acceso a agua y saneamiento, pero también cualitativa, como puede ser el reparto de funciones o del poder dentro de la comunidad. También es preciso eh, comprender los problemas, eh, los problemas que subyacen ¿no? eh, en las dificultades de acceso al agua y saneamiento y sus causas. Y, por supuesto, es necesario determinar quién tiene la responsabilidad de abordar el problema y qué capacidades y medios se necesitan para, para actuar. Bien, pues vemos ahora algunos aprendizajes de Ongawa en este ámbito, en esta temática de no dejar a nadie atrás. Y empecemos primero por eh, la identificación de los problemas de exclusión con dos recomendaciones preliminares. Eh, por un lado, debemos distinguir agua de saneamiento. Eh, eso es así porque las dinámicas, eh, para no dejar a nadie atrás, en ambos ámbitos son distintas, al, al incluir cuestiones eh, políticas, sociales, técnicas y culturales diferentes. Y en segundo lugar, eh, señalar también que es necesario diferenciar entre un nivel eh, supracomunitario, es decir, en qué comunidades actúas y cuáles están quedando atrás, de un nivel intracomunitario, ¿no? que es el que nos muestra... Eh, donde debemos poner el foco en las personas y grupos que quedan atrás dentro de, de la comunidad. Eh, y centrándonos en la identificación de problemas de exclusión a nivel eh, supracomunitario, pues, en primer lugar resulta evidente ¿no? eh, señalar la necesidad de realizar una identificación de las comunidades en donde se va a intervenir con las autoridades regionales o nacionales y, por supuesto, también con las locales. Eh, decir también que es preciso promover una, una planificación local a largo plazo, que base las decisiones de dónde intervenir en función de necesidades reales. Y esto lo que hace, además, es promover eh, decisiones informadas, que es la mejor manera de, de evitar, por ejemplo, injerencias políticas ¿no? en la toma de decisiones que en, en situaciones eh, ocurren. Y finalmente, señalar también un problema común, ¿no? y es que en ocasiones... Eh, se asignan fondos nacionales a las ambientaciones locales en función de objetivos que premian lo fácil, por ejemplo, en función del número de nuevos pozos que se pretenden construir o rehabilitar, pero sin tener en cuenta a quiénes benefician. Claro, esto lo que supone es eh, poder llegar a, a dejar a las personas más vulnerables atrás. Bien, eh, ¿y qué pasa a nivel eh, intracomunitario? Bueno, pues por un lado es preciso promover un acceso universal y tiene que haber para ello medidas específicas para personas y, y colectivos vulnerables. Eh, decir también que hay que tener cuidado con los datos oficiales eh, para identificar a las familias vulnerables, ya que en ocasiones la, la fiabilidad de estos datos pues, es, es cuestionable. Eh, por tanto, es imprescindible eh, realizar una identificación de forma participativa implicando, por un lado, a personal de administraciones eh, en agua y saneamiento, pero no solo a ellas, sino también, por ejemplo, a personal de áreas de acción social o a activistas o a promotores de salud. Entre eh, También, como he comentado anteriormente, eh, es preciso eh, no solo valorar la, la pobreza en términos de renta, sino también otros eh, elementos de vulnerabilidad como la discapacidad eh, o la edad. Y, finalmente, es preciso incorporar en los proyectos eh, objetivos e indicadores específicos para, para no dejar a nadie atrás en, en agua y Senemí. Bien, eh, finalmente, eh, veamos otros aprendizajes para, de Ongawa para abordar de desigualdades. Eh, por un lado, eh, realizamos proyectos dirigidos específicamente a, a grupos vulnerables. Eh, por ejemplo, en Senegal eh, estamos en Podor que es una de las regiones más pobres del país. Eh, además, también lo que hacemos es incluir en los proyectos compromisos específicos para incluir eh, porcentajes concretos de personas especialmente vulnerables en las zonas donde intervenimos como be beneficiarias, ¿no? como es el caso de Mujeres o, o de otros grupos, como hemos señalado anteriormente. Eh, en otras ocasiones, por ejemplo, lo que hacemos es adaptar los diseños eh, de las instalaciones de, de agua y salida. En Nicaragua y en Tanzania, por ejemplo, hemos instalado rapas de acceso en instalaciones en escuelas y también se adaptan los baños a, a las personas con discapacidad y se adaptan, por ejemplo, los lavabos a las alturas de, de los niños y de las niñas. No, otra, otra cuestión que hacemos es eh, la adaptación de metodologías de intervención. Eh, en este caso, eh, por ejemplo... Es el caso de un, de un proyecto de saneamiento en Mozambique en el que vimos la necesidad de, de incluir subsidios para la, la construcción de letrinas para casi un 10% de la, del total de la población, ya que es, esta población no podía asumir el coste o el trabajo que se requería de, de aporte al proyecto. Y, eh, bueno, y también nos, eh, os comparto algún ejemplo eh, en el ámbito de facilitar la, la participación de los de los grupos vulnerables. ¿no? En Tanzania, por ejemplo, lo que hicimos fue asegurar la presencia de representantes de, de grupos vulnerables en todos los espacios de, de decisión. Por ejemplo, a la hora de decidir la ubicación de los puntos de agua para evitar dificultades en los caminos de, de acceso a niñas y niños o, o a personas mayores y, y con discapacidad. Y, por ejemplo, también en, en Nicaragua lo que hicimos fue eh, eh, asegurar que en, digamos, eh, los comités de agua potable incluyan a mujeres y a personas mayores, eh, porque no era habitual hasta, hasta el momento. Entonces, eh, bueno eh, como podemos ver, eh, no dejar a nadie atrás es una, un mensaje que nos lanza Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. Claramente es indudable que en el ámbito de, del agua y saneamiento es necesario tenerlo en cuenta en los proyectos, en las iniciativas que se llevan a cabo. Y bueno, lo, lo que he hecho es compartir algunas, algunos aprendizajes. Eh, eh, os haremos llegar también esta presentación para que podáis tenerla en papel. Nada más, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Eh, pasamos al, directamente a la, al caso 4. Estamos un poquito ajustados de tiempo, así que damos paso a Sara Sánchez, que es investigadora y experta en cooperación al, al desarrollo en agua y saneamiento y miembro de la Junta Directiva de, de Young Water Profesional. Eh, nos va a presentar una investigación que actualmente realiza eh, junto con la Universidad de Politécnica de Valencia y que, el, Sara, cuando, cuando quieras tienes la palabra para, para presentarnos. Muchas gracias, Mar Gracias por organizar el webinar y por contar con, con nosotros, con los Young Water Profesional y especialmente por darnos paso a este, a este tema. Pero vamos al grano. ¿Qué tiene que ver la gestión de la higiene menstrual con los derechos humanos? Porque entiendo que a priori puede parecer una idea un tanto extraña. Sin embargo, ha quedado ampliamente demostrado que la falta de una gestión de la menstruación adecuada es un impedimento para el disfrute de otros derechos humanos, como muchos de los que habéis presentado anteriormente. Lo que inmediatamente lo pone en el punto de mira. Aunque está relacionado con otros, me gustaría resaltar eh, tres derechos humanos que se incumplen cuando, cuando eh, la menstruación, las necesidades de la menstruación no son atendidas. El de no discriminación, que creo que han explicado lo suficiente anteriormente. El de salud, ya que el derecho a la salud se puede ver vulnerado cuando faltan los productos de higiene menstrual. Apropiados, en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a utilizar o adoptar prácticas que ponen en riesgo a enfermedades o, o infecciones como el uso de periódicos, de trapos que no están correctamente limpios o productos comerciales con sustancias tóxicas. Y también el derecho a la educación o al trabajo, ya que ante la falta de, de medios, muchas mujeres de nuevo se ven obligadas a faltar tanto a clase como al trabajo. ¿Podemos pasar a la diapositiva. Por favor? Aquí podemos ver eh, fragmentos de diferentes informes, publicaciones de relatores especiales de agua y deshacenamiento en asambleas de Naciones Unidas, que reflejan la importancia que, de la higiene menstrual. El más reciente es de la Asamblea de las Naciones Unidas, que ha tenido lugar en julio de este, de este mismo año. La siguiente. Cuando nos referimos a la gestión de la menstruación, no solo nos referimos al acceso a aseos y a productos de higiene menstrual, que también el anterior, porfa, sino que además, como podemos ver aquí, eh, mencionamos conceptos como información, educación, dignidad, bienestar de las el bienestar de niñas y mujeres. Y es muy importante que no dejemos esto atrás. Para ello, por supuesto, es necesario acabar con la estigmatización que, como, como veremos y como además sabemos, tiene consecuencias muy graves, incluso a día de hoy. Y es fácil distanciarse y pensar que esto ocurre solo en, en países en vías de, de desarrollo o con menos recursos, donde quizá el acceso al saneamiento eh, es más limitado, así como a la educación. Sin embargo... Pensar que en los países conocidos como desarrollados o con más recursos, la menstruación no es una fuente de estrés y estigma sería un error. Y es por ello que tenemos datos como los siguientes. Eh, según un estudio hecho por WaterAid en 2018, en Reino Unido, una de cada ocho mujeres no había oído hablar del periodo hasta que le bajó la regla. Y una de cada diez mujeres no siempre puede permitirse comprar productos de higiene menstrual. No es de extrañar que la pandemia haya empeorado estas cifras. Y una ONG, eh, Freedom for Girls, distribuyó en, en Leeds, una ciudad de Reino Unido, 4.500 packs de productos menstruales en dos meses, frente a los 500 packs que, que solía repartir por mes antes de, de la pandemia. Sabemos que España no se queda atrás. Desafortunadamente no puedo proporcionaros datos porque no existen, no se han llevado a cabo estudios. Y precisamente para acabar con este hecho, es que mi compañero Santiago Moll, profesor de la Universidad Politécnica, y yo hemos comenzado un, una investigación al respecto. Eh, para ello creamos la siguiente, porfa, creamos una, una pequeña encuesta para conocer las necesidades, los hábitos y la percepción de la sociedad española en este caso. De toda ella, está dedicada a hombres y mujeres de más de 13 años que ya han nacido en España o de cualquier otro origen, pero que residan en nuestro territorio. A pesar de que todavía estamos en la fase de recabar datos, nos gustaría compartir un análisis preliminar. Los resultados que os vamos a mostrar eh, se corresponden con las primeras 800 respuestas que tuvimos, aunque por suerte ya hemos doblado esa cifra y, y esperamos seguir aumentándola. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una nube de palabras hecha con las respuestas a la pregunta ¿Qué sentimientos te produjo tu primera menstruación? Como podéis ver, no son respuestas muy positivas, no son sentimientos muy positivos. El miedo, la vergüenza y la preocupación son algunos de los sentimientos eh, más reportados. Y muy probablemente los siguientes gráficos tienen algo que ver con esto. Cuando preguntamos la información que tenían sobre lo que era el sangrado en el primer periodo, eh, estos fueron los resultados que, que, que, que conseguimos. Siendo uno que no tenía ninguna información, o sea, no sabían lo que estaba pasando, y diez que tenían mucha información y sabían exactamente a qué se debía. Si, únicamente considerando la gente que respondió del 1 al 5, más de 35% ha respondido que la primera vez que encontraron sangre en su ropa interior tenían muy poca información sobre lo que era. Un 10%, podemos ver en el, en el gráfico de, de, de la derecha abajo, un 10%, no sabía qué productos podía usar y podemos ver que esto incluye a todos los rangos de edades. Y aun conociendo los productos, en el gráfico de arriba a la derecha, podemos comprobar que muy pocas mujeres sabían cómo utilizarlo, cómo ponérselos, cada cuánto cambiarlo, etc. Por otra parte, la educación proporcionada en la escuela, en la mayor parte de los casos, únicamente cubría la parte biológica dejando sin tratar eh, la higiene menstrual, los productos que se podían utilizar o las implicaciones eh, culturales, por ejemplo. Estamos convencidos de que proporcionando la información adecuada y a tiempo, podríamos conseguir una nube mucho menos dramática que la que hemos mostrado. Por supuesto, además de conocer las opciones, hay que tener acceso a ellas y para ello han de ser asequibles. Creo que se ha hecho suficiente hincapié en la importancia de la asequibilidad en este webinar. Siguiente. Sin embargo, el 28% de las mujeres encuestadas han tenido dificultades económicas para adquirir productos de higiene menstrual en algún momento a lo largo de su vida. Al precio de los productos de higiene menstrual hay que añadirle los impuestos, que en España están grabados con un 10% de IVA. Los mismos impuestos a los que están sujetas las entradas para el circo o para los eventos taurinos. Soy consciente eh, de que tenemos mmm, oyentes también de Latinoamérica en Argentina creo que en 2019 ibais por un 20% de IVA y en México por un 12%. Queda evidenciado también eh, en nuestras diferentes respuestas, si las podemos ver el gráfico, Alberto. Exacto, gracias. Queda evidenciado en nuestras respuestas la persistencia del tabú por el altísimo porcentaje de personas que hemos utilizado todavía palabras clave eh, para referirnos a la menstruación en público y la cantidad de mitos que todavía circulan al respecto. En España, por ejemplo, eh, el de no ducharse por miedo a que se corte y el de no hacer mayonesa porque no cuaja y se corta, al parecer son de los más, de los más, eh, de los más comunes como, como dato curioso. Por otra parte, un 2% de las mujeres a, confiesan haber faltado al, confies, al, al trabajo por falta de acceso a productos de higiene menstrual o por miedo a manchar y un 36% por dolores o molestas físicas que no siempre han sido atendidas médicamente. Para terminar, comentar de nuevo que al ser un derecho humano, como, como bien han dejado claro anteriormente, su cumplimiento no debe quedar relegado a la esfera privada, sino que el Estado debe velar por su cumplimiento y tomar las acciones pertinentes. Y de nuevo, resumiendo, para toda la población, sin dejar a nadie atrás. Es importante ocuparnos de los colegios, de las universidades y de los lugares públicos, que es en lo que todos pensamos a la hora de este tema. Pero en este caso España, eh, también son las mujeres temporeras que trabajan en la agricultura, a menudo largas jornadas sin acceso a un aseo. Las mujeres viviendo en asentamientos ilegales, como el que hemos visto del gallinero. Aquellas que se encuentran en campos de refugiados en todo el territorio, o mujeres que están en la cárcel. Porque la condición de mujer nunca debe empeorar la calidad de vida de nadie, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren. Y solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y aprovechar para pedir a las personas que están en el territorio español que hagan el cuestionario que os voy a dejar en el chat y, y lo compartáis con vuestros contactos. Muchas gracias. Súper interesante esta visión que nos has dado de, de un tema que estamos viendo ¿no? que sigue siendo un tabú en algunos países claramente, pero pero casi yo diría en, en todos, ¿no? después de lo que nos has comentado, eh, nos has dejado bueno con muchas cosas que pensar ¿no? de este derecho humano al, al saneamiento. Eh, bien, pues después de estos cuatro casos, como os prometimos, os vamos a compartir eh, diferentes ejemplos de acciones eh, que han agrupado a, a, grupo, a, asocia, a organizaciones de la sociedad civil para exigir demandar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, vamos a ir desde el nivel eh, no, internacional, hablamos de Unión Europea, a casos muy, muy, muy concretos y muy, y muy cercanos. ¿no? Vamos a empezar con una iniciativa, eh, con la primera eh, iniciativa ciudadana europea que en el año 2013 eh, se presentó en... El, al Consejo, a la Comisión de, de la Unión Europea y que tuvo el suficiente respaldo ciudadano como para exigir una, una respuesta europea. ¿no? Nos lo va a contar David Sánchez, que es del Movimiento Europeo del Agua. Cuando quieras, Alberto. Hola, buenas a todos y a todas. Eh, mi nombre es David Sánchez de Food and Water Action Europe, una organización con sede en Bruselas eh, que bueno, trabajamos por el... Derecho Humano al Agua, eh, la gestión su gestión pública y como bien común. Eh, yo quería compartir la experiencia que tuvimos participando en la iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua, que es una iniciativa que bueno, tiene su origen en la victoria en 2010, cuando la ONU aprobó los derechos humanos al agua y saneamiento, y se lanzó en 2012 eh, en un foro social mundial alternativo del agua. Eh, bueno, pues eh, articulados por la Federación Europea de Servicios eh, Públicos, eh, de sindicatos, EPSU, eh, con un montón de movimientos, como el Movimiento Europeo del Agua y todas las organizaciones que durante muchos años habían estado eh, resistiendo a la privatización de la gestión del agua, ¿no? en Italia, en España, en Alemania, eh, en Francia, eh, lanzaron esta iniciativa, eh, oficialmente en 2013, eh, la iniciativa ciudad europea es un instrumento legal bastante reciente que te permite si recoges un mínimo de un millón de firmas en eh, varios países miembros, eh, la Comisión Europea tiene la obligación de considerar tus demandas y darte una respuesta para bueno, incorporarlas o no. Eh, se planteó esa iniciativa eh, con tres demandas. Una la implementación en el derecho europeo del derecho humano al agua. Otra es retirar el agua de las negociaciones de acuerdos comerciales y también de la política de liberalización de la Comisión Europea. Y había una tercera que era para aumentar el compromiso de la Unión Europea con el, la realización del derecho humano al agua y al saneamiento fuera de las fronteras ¿no? en europeas. Eh, se consiguieron casi dos millones de firmas eh, en un plazo muy corto, de nueve meses, se validaron 1.600.000, la iniciativa se discutió en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea dio una respuesta afirmativa. Pero la realidad es que no hizo nada. Eh, planteó después de meses una reforma de una legislación, una directiva de agua potable, que la in incorporaba una parte realmente mínima de estas demandas. Esto se perdió en una máquina burocrática que es el, el proceso legislativo europeo durante cinco años, en los que tuvimos que estar muy presentes eh, para recordar ¿no? que necesitamos una respuesta urgente. Eh, organizamos una manifestación en Bruselas a nivel europeo, se organizaron acciones descentralizadas, se incorporó este tema dentro de la campaña de, por la, al Parlamento Europeo, se realizaron todas las iniciativas para mantener el tema vivo y que. Bueno, obtener una respuesta, finalmente la tuvimos, y bueno la reforma de esta directiva se incorporaba eh, la obligación de cada Estado europeo de identificar y dar solución a la población eh, vulnerable que no tuviera acceso al agua. A nosotros esto nos parece realmente insuficiente, porque es un aspecto muy muy parcial de, lo, de las demandas que teníamos, y sobre todo no da respuesta a la demanda más una respuesta más global a la demanda a la carencia principal que hay en la Unión Europea respecto al derecho humano al agua que es la accesibilidad económica ¿no? eh, con miles de cortes de agua eh, en los últimos años ¿no? sobre todo en periodo de crisis eh, bueno la red que se construyó para realizar esta campaña sigue viva eh, y seguimos eh, insistiendo en la necesidad de, de que este derecho humano se incorpore al derecho, a la legislación europea solo un país europeo lo ha hecho Eslovenia que lo introdujo en la constitución en 2016 y vemos que todavía hay que pelear mucho porque ahora por ejemplo con la crisis de COVID hemos tenido que pelear eh, en todos los países para que se hicieran moratorias de cortes de agua sobre eh, la, la población que no podía pagar la factura en un momento en el que las condiciones sanitarias te exigen eh, tener acceso a agua y saneamiento en tu, en tu domicilio con lo cual bueno la, la lucha continúa eh, Ahora se están desarrollando muchas uh, eh, movilizaciones a nivel uh, eh, nacional, eh, también para la implementación de esta directiva, cómo se aplica a cada país miembro. Y bueno, pues no. Uh, aunque bueno, consideramos que esta iniciativa fue una victoria por la que desde entonces el debate sobre el agua ha cambiado de manera radical en la escala europea, eh, bueno, lo que se consiguió a nivel legislativo es bastante pequeño, pero es un pequeño avance para bueno, el continuar en la pelea por la implementación del derecho humano al agua ¿no? en la Unión Europea y más allá. Eh, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, como veis, una iniciativa con claroscuros, algunos logros y otros todavía pendientes. Eh, vamos a pasar a conocer otra experiencia, esta vez mucho más local, desde Baleares, en el que una, un grupo de asociaciones estuvo trabajando eh, recientemente para demandar eh, un aspecto eh, fundamental del derecho humano al agua y es la calidad del agua. ¿no? En primer lugar, para conocer. Era un, es una iniciativa destinada a que la gente sea consciente del de, eh, agua que consume y pida y exija a sus proveedores esa información, ese acceso a la información ¿no? del que hablábamos como un principio de los derechos humanos y cómo eh, luego, después de conocer esta información, se exigía a los, a los gobierno, al gobierno local y a los operadores que proveen el agua a hacer mejoras en la calidad de manera que se garantice ¿no? este, esta, esta categoría del derecho humano. Vamos a conocer esta experiencia de la mano de Hanna Wesselman, que es consultora de la organización Safe Demet. Buenos días, me llamo Hanna Wesselman y voy a hablaros del proyecto del agua. Es un proyecto iniciado en 2019 por SEIRTEMET que cuenta con la colaboración permanente de SEAE y CleanWave y una colaboración puntual por parte de Ongawa, Amix de la Tierra y Recero. El objetivo principal de este proyecto es estudiar las razones por las que el consumo de agua embotellada en las Islas Baleares es uno de los más altos en España y desarrollar una serie de recomendaciones para reducir tal consumo. Así el proyecto se inicia en el verano de 2019 donde comienza una fase de recopilación de datos y análisis que termina como a mediados de 2020, cuando el proyecto sufre una pequeña parada debido a la pandemia, y se reanuda con una segunda fase de debate y de mesas redondas en mayo de este año y acaba finalmente eh, este verano. Uno de los principales resultados de la recopilación de datos fue la creación de un mapa de la calidad de agua potable en las Islas Baleares donde nos encontramos con que el 19% de las redes de distribución en las Islas Baleares transportan agua no apta para el consumo, lo que supone que alrededor del 10% de la población residente no tiene acceso a agua potable. Otro de los resultados de este estudio fue descubrir que solamente el 20% de los ayuntamientos publican las analíticas completas del agua de consumo, lo que, vulnera tanto, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana al no facilitar el acceso a la información. Así, si estudiamos esto, todo este aspecto desde el enfoque basado en los derechos humanos, vemos cómo eh, se está vulnerando tanto el derecho a obtener un agua de calidad como el derecho a la participación ciudadana. Una de las principales razones del origen de este estudio fue intentar demostrar con datos empíricos que la calidad del agua en ciertos municipios es buena y que no hay una justificación para decidir comprar agua embotellada. Pero el hecho de no tener acceso a esta información dificulta que se pueda promover el consumo de agua del grifo al no poder demostrar que el agua es segura. A esto además debemos añadir que el estado de las masas de agua subterráneas en las Islas Baleares, donde al menos 28 de las 59 masas de agua están en mal estado cuantitativo, es decir, que tienen un alto contenido de nitratos o un alto contenido en cloruros, o a veces ambos, eh, pues dificulta el poder justificar que el agua está bien si no tenemos unas, unas analíticas para demostrarlo. Para demostrarlo. Eh, des, también un, otro de los resultados de esta, de esta recopilación y del análisis de los datos fue poder organizar una serie de mesas redondas donde pudimos dividir a los participantes en municipios donde el agua es potable, municipios donde el agua no es potable y poder analizar las distintas respuestas, porque sus opiniones van a ser distintas. Um, así eh, podemos estudiar cuáles son las preocupaciones principales en, eh, según cada zona y vemos como en la mesa de, redonda donde el agua es potable la principal preocupación es la generación de residuos de, derivada de, del, consumo, del consumo tan alto de aguas embotelladas pero por otra parte en donde, las mesas redondas donde el agua no es potable la principal, la principal preocupación es más bien la gestión del agua ya que Muchas veces eh, el, estado, el estado del agua, el estado de que el agua no es, uh, no es potable, se debe a una mala gestión y se debe a una falta de inversión en distintos métodos de potabilización y demás. Eh, otro, el, al finalizar estas mesas redondas, también acabamos con una serie de iniciativas de los distintos uh, grupos y participantes y una de las que quería um, un poco Señalar es una de Clean Wave que es eh, colaborador del proyecto, que principalmente lo que hacen es eh, distribuir fuentes por alrededor de Palma, por ahora, donde ponen un filtro para que el agua sepa mejor y la gente puede ir a, a, a coger agua. Entonces lo, la idea era, con los datos que teníamos de, del mapa de la calidad de agua, eh, crear una app bueno o instalarla dentro de su app, para eh, poder visualizar por todo cómo era la calidad del agua. Entonces si se veía de una forma interactiva si el agua era buena, si el agua era mala o si el agua estaba digamos, en un límite donde a lo mejor hay más nitratos de los que debería haber, pero no es, no es agua mala. Digamos, ¿no? eh, pero esto no se puede llevar a hacer porque el, la, por, la, por la falta de información que existe y porque no hay datos actualizados. Por otro lado, también tenemos una iniciativa de Maya que está empezando, que es la empresa pública que gestiona el agua en el municipio de Palma, que presenta un proyecto que llevan a cabo desde, eh, desde de forma interna ahora, que se puede ver de forma directa eh, todos lo, la calidad del agua, digamos, ¿no? Entonces el usuario podría entrar y ver siempre cómo está el agua. Pero esto eh, aún lleva mucho trabajo. Entonces por ahora solo tienen la versión eh, web para los usuarios, que ya ha mejorado bastante donde se pueden ver todos los datos actualizados de las últimas eh, analíticas de cada zona residencial. Y eso es todo por, por mi parte. Eh, muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Muy bien, pues eh, pasamos directamente después de esta experiencia de Baleares a otra zona en España, en el sur de España, en este caso en Lucena del Puerto, en Huelva, en donde vamos a conocer de la mano de un profesor de, de la Universidad de, de Sevilla, de Leandro del Moral, que además es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, eh, cómo el, el colectivo de temporeros eh, que, dedicados al, a la, al a, recopilar, a recoger la fruta, eh, pues eh, vive esa situación, ¿no? eh, siendo uno de los colectivos eh, menos visibilizados y con más problemas de, de acceso al agua y saneamiento. En España, eh, datos oficiales, la cobertura llega a más del 99%, pero no llega al 100%, y este es uno de los colectivos de los ejemplos reales de personas en España que, viviendo hoy aquí, no tienen eh, cubiertas sus necesidades más básicas de agua y saneamiento, como vamos a ver. Estamos ahora con el doctor Romera, presidente de La Carpa. Eh, eh, Alfonso, eh, ¿cuál es vuestra actividad aquí relacionada con los asentamientos de los trabajadores inmigrantes en Huelva? El trabajo de La Carpa normalmente es con personas que duermen en la calle y la ciudad, pero cuando, cuando se inició la epidemia pues una asociación que es ASISTI, pues nos, nos pidió ayuda para colaborar y en el año, el año de la pandemia, el año que estuvieron confinados, pues hicimos aproximadamente unas 20 expediciones. ¿Qué pasó? Que con la epidemia era imposible trasladarse con los coches cinco personas, con lo cual muchas personas no podían ir a los tajos. Entonces, el trabajo de la carpa esencialmente, lo primero fueron bicicletas, una cosa tan sencilla como eso, y eso permitió a mucha cuando... gente poder llegar a los tajos. Y, y luego, constantemente, pues, tema de agua. agua. ¿Cómo eh, está la situación en cuanto al agua? La situación del agua es terrible, es lo, lo, lo más catastrófico, porque incluso por ya no solo es que no exista aquí acometidas de agua, sino que la impiden por, por un delito de alteración de la ordenación del territorio. Nos impiden poner puntos de agua, que sería fácil. Pero no solo eso, sino que la única fuente pública que había cerca del asentamiento, no precisamente en la ciudad, una fuente de una plaza, precisamente han cerrado la que estaba, el alcalde de Lucena del Puerto ha cerrado la, la fuente que estaba en el merendero, la más próxima donde ellos podían ...con las garrafas aprovisionarse de agua. Alfonso, no ha cerrado la del pueblo, ha cerrado esta, precisamente. Alfonso, eh, ya nos dices la actitud del ayuntamiento. Y respecto a otras instituciones, diputación, comunidad autónoma, gobierno... ...¿hay alguna presencia institucional aquí, alguna iniciativa, alguna solución... ...desde las instituciones? La situación es la siguiente. Son tres, tres, tres entidades, eh, el, el ámbito general, estatal, el ámbito autonómico y el ámbito local... Entonces, con cualquier tema, con cualquier problema, con cualquier desgracia, con cualquier muerte, las, estas entidades se eh, pasan el problema de unas a otras y nadie se hace responsable. Bueno, hemos visto la situación tan, tan dramática eh, que se vive en. ¿no? en, en con este colectivo en, en Lucena y cómo los grupos de sociedad civil se organizan ¿no? para, para ponerlo en conocimiento de las autoridades y que sean ellas como titulares de obligaciones ¿no? las que, las que tomen las medidas, pero el trabajo de la sociedad civil de exigencia es, es fundamental ¿no? para que las autoridades no miren a otro lado y no se centren en, en no dejen a estos colectivos que muy muchas veces lo que les falta es su representatividad no tienen espacios, no tienen capacidad para, para hacer llegar esta situación, a demandar esta situación a las autoridades vamos a ver una última experiencia de 20 organizaciones que muy muy recientemente se han organizado para precisamente exigir a las autoridades, de en este caso de la Comunidad de Madrid eh, para que esto, estas circunstancias como la que hemos visto en el gallinero no, no ocurran y por ley se eh, reconozcan los derechos humanos al agua y al saneamiento. Hola, soy Erika González, de Ecologistas en Acción, una organización que forma parte de la Red Agua Pública de la Comunidad de Madrid y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Este vídeo es para presentar una campaña que estamos impulsando eh, cerca de 20 organizaciones y que se llama... ...agua y saneamiento, derechos humanos para la vida... ...y es una campaña que se desarrolla en, en la Comunidad de Madrid. El objetivo, digamos, la razón por la que se pone en marcha la, la campaña... ...es para reclamar, para sensibilizar acerca de la obligación... ...que tienen las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento... ...del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua. Es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en 2010 por el carácter esencial que tiene ese acceso universal al agua para pues el disfrute de una vida digna, de una vida en salud y para poder también desarrollar el resto de derechos humanos. Y esto es especialmente importante en el contexto actual de crisis sanitaria que ha generado la pandemia COVID-19, ¿no? especialmente en aquella población con un mayor grado de vulnerabilidad, como es eh, aquella población pues, que vive procesos de desahucio, que está en asentamientos informales o, por ejemplo, eh, los casos también graves que hemos conocido de trabajadores y trabajadoras temporeras. ¿no? En ese sentido, pues los objetivos de, de la campaña que se puso en marcha en, en marzo de, de este año es, por un lado, informar y concienciar a la población de la importancia de que se cumplan estos derechos, impulsar una ley autonómica que garantice un suministro vital mínimo a toda la población y especialmente o con, con especial atención en aquella población que está en situación de, de vulnerabilidad. ¿no? Los ayuntamientos tienen que ser garantes de ese suministro mínimo vital a través de los servicios sociales. Como digo, el, el suministro tiene que ser universal y, por lo tanto, se tiene que garantizar en aquella población eh, que está en una situación de, de especial vulnerabilidad, como por ejemplo en, en asentamientos informales y un, un, un claro ejemplo es eh, la Cañada Real. ¿no? También sería necesario reformar el reglamento de abastecimiento y saneamiento del canal de Isabel II para introducir criterios que se definen, los criterios que están implícitos, ya están recogidos, dentro del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del, del agua. Y también exigir una ley autonómica y a los ayuntamientos para que se respeten y se cumpla el derecho humano al abastecimiento y saneamiento de agua en los espacios públicos y comunes. ¿no? Con todos estos objetivos, con la necesidad de impulsar esta campaña, estamos realizando diferentes actividades también para fortalecernos, ¿no? para que cada vez más organizaciones y personas se sumen y podamos llevar esta campaña con más fuerza porque lo que se juega es bastante importante, ¿no? que es el acceso universal, el acceso en igualdad también a un bien básico para la vida y para la dignidad humana. Así que os animamos a que nos contactéis y a que eh, trabajéis dentro también de la, de la campaña de eh, Agua y saneamiento de derechos humanos para, para la vida. Muchas gracias. Bueno, pues. Eh... Esperamos que, que estos retazos ¿no? de, de acción social eh, os hayan servido para, ¿no? para tener una idea de, de cuánto movimiento hay en torno al agua. Un derecho humano reconocido hace realmente poco tiempo, estábamos hablando como vimos al principio del año 2010, y en apenas 11 años bueno, pues está todo este movimiento social que ve como muy, muy claro el que el agua y el saneamiento tienen que estar protegidos y tienen que, que garantizarse dentro o según las, eh, las condiciones del, del derecho humano al agua. En este sentido nos han llegado desde el chat ya algunas preguntas. Eh, no queremos extendernos más de 5 o 10 minutos, por lo que vamos a ser muy breves, pero no nos gustaría dejarlas sin contestar. ¿no? La primera hace referencia a, ah, nos pide ejemplos para diferenciar lo que puede ser una acción intra y, y supracomunitaria dentro de las acciones de cooperación al desarrollo. Eh, Abierto en un... Sí, nada muy rápidamente, o sea, el nivel intracomunitario donde pone el foco es dentro de la comunidad y ahí es donde tenemos que prestar atención a, dentro de esa comunidad, de la población de la comunidad, a qué, eh, qué población, qué personas se están quedando atrás, personas con discapacidad, personas mayores, eh, mujeres... Y el nivel supracomunitario o supramunicipal está, digamos, por fuera. O sea, es más amplio de la comunidad. Y, y bueno, y ahí lo que tenemos que poner el foco es a la hora de decidir en qué comunidades o en qué municipalidades actuamos, intervenimos. Porque seguramente hay comunidades que son mucho más vulnerables que otras. Entonces, ahí es donde está el foco supramunicipal, más allá de las, de las comunidades. Pues, muchas gracias. Yo creo que ha quedado... Eh, muy claro. A ver, hay una pregunta también muy rápida para Elena de Luis sobre cómo se puede compatibilizar acciones coercitivas eh, para erradicar el, el, las conexiones clandestinas del agua y, y el no pago por el servicio con el concepto de asequibilidad del derecho humano. Hombre, yo creo que ahí también eh, lo importante es que haya un acompañamiento, por ejemplo, y un seguimiento también de esas personas y esas familias. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Medellín, ¿no? que lo poníamos como ejemplo, tiene también dentro de este programa de Mínimo Vital, establece la necesidad de que estas familias part participen de alguna manera en los programas de protección social del, de la municipalidad. Entonces, se les acompaña y se va dando un seguimiento. Entonces, yo creo que en la medida en que, claro, eh, se establece pues eso un conocimiento de las familias una identificación unos parámetros también eh, bueno pues también que, que velen por, por, por el conocer esa situación pues yo creo que, que, que, que se evita ¿no? esos ese problema que, que mencionan en la, en la pregunta no, no sé si sí sí sí sí sí sí yo creo que, que, que esa, es la, ¿no? esa, esa conexión nos pedían como alguna recomendación eh, pero yo creo que, que está claro que una cosa es no es ese asegurar ese, ese mínimo vital a todos eh, e identificar las causas por las que ¿no? la gente se está conectando de forma ilegal si es realmente es que no pueden afrontar el pago del servicio entonces habría que verlo o es una actitud de, de bueno, de, hay mucha, mucha gente que sin, si se queda sin pagar aunque tenga posibilidad, pues mejor, ¿no? Esa picaresca hay que identificarla y yo creo que, que el operador tiene que tener instrumentos para identificarlo, apoyado sobre todo con, yo no sé si estás de acuerdo, con, con asuntos sociales, ¿no? Claro, eh, si claro. el operador no tiene en, en, en, eh, capacidades o recursos para hacer esa distinción, ¿no? Pero sí, lo mismo los asuntos sociales en las municipalidades, sí puede identificar cuándo esa conexión ilegal es eh, por picaresca y hay que evitarla para conseguir los recursos, cuantos más recursos mejor, para, bueno, para mejorar ese servicio para todos y cuándo realmente es un tema de falta de asequibilidad. ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues yo creo que eh, teníamos una última, ya con esto cerramos, eh, también eh, muy rápida. Nos hablaba de si es necesario hacer una planificación urbana ¿no? para, para cerrar las brechas de acceso. Claro, el problema está en que... Eh, la planificación urbana sería previa, ¿no? a ¿no? Hasta... Muchas veces nos encontramos en asentamientos marginales que no tienen ninguna planificación, ¿no? La gente ha llegado, se ha asentado y ya vive allí. Cuando te encuentras el problema del, del acceso al agua y al saneamiento, la gente ya está viviendo allí, ¿no? Entonces, bueno, más que planificación, que sí sería para los, ¿no? los nuevos asentamientos, eh, lo que hay que identificar es, es las vías para asegurar eso, ese acceso al agua y al saneamiento eh, en las situaciones en las la que ya hay, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de diferentes formas, desde una conexión a la red formal que sería lo ideal, es la mejor forma de asegurar que la gente tiene un acceso seguro al agua y saneamiento y no se constituye un problema de salud eh... Eh, comunitaria, eh, pero si no es posible, pues porque a lo mejor eh, la gente, eh, ni siquiera pueden entrar las tuberías en la zona o no puede haber ¿no? Un, una red de alcantarillado, hay, hay soluciones tecnológicas y de provisión de servicios muy originales que se, ¿no? que, que pueden eh, ponerse en marcha esa innovación ¿no? que nos invita a la Agenda 2030 de, para poner ¿no? nuestras neuronas eh, al servicio de, de los más vulnerables y no dejar a nadie atrás para conseguir que realmente el agua y el saneamiento lleguen también a esas zonas eh, de planificación informal que, que, bueno, que, que ya que si no, pues eh, no, no podría ser. ¿no? Sí, simplemente por, por añadir un matiz solamente vinculado con, con lo que he comentado de, de, de no dejar a nadie atrás. Eh, y es que en temas de planificación el problema que sucede muchas veces es que parece que se consideran las poblaciones lineales, ¿no? que toda la población eh, tiene las mismas características y como podemos eh, entender claramente no tiene nada que ver a la hora de acceder al agua y al saneamiento una persona con discapacidad, que una persona mayor, que una niña, entonces eh, las poblaciones no son uniformes, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en esa planificación eh, desde el punto de vista de no dejar a nadie atrás, simplemente por aprovechar esta ocasión para ligarlo. Bueno, nos hemos ido 12 minutos, 13 minutos ahora del horario previsto. Eh, os agradezco muchísimo a todos los participantes eh, que habéis estado escuchándonos y de una forma muy especial a las, las y los ponentes que habéis eh, compartido vuestras experiencias y vuestros análisis con todos, eh, especialmente a John Water Professional y a la comunidad de Madrid, que nos ha permitido compartir este espacio tan interesante y tan rico de experiencias reales ¿no? eh, entre todas y todos. Desde Ongagua, bueno, pues os animo a seguir profundizando en este tema y vamos a seguir ofertando formación y seminarios eh, eh, similares. Y bueno, pues eso, os invitamos a, a manteneros ahí atentos y, si realmente os ha parecido interesante este tema y a seguir mm, profundizando en, en todo esto. Muchísimas gracias a todos y todas y que paséis buena tarde en este lado del Atlántico y buena, buen día a los que estéis un poquito más lejos.